Desde ya, muy contento, Está, estamos dándole curso a una, a una acción territorial que es una de las que cimenta, digamos, la, la actividad de campo limpio, el despliegue territorial que tiene en todo el territorio federal y es una de ellas, es la jornada de recepción de envase y concientización. Hoy se llevó a cabo ya la sexta, y de las cuales la mayoría se hicieron aquí en este predio, en la estación experimental eh, del INTA San Pedro. Y bueno, como siempre, ¿no? aprovechando por supuesto cómo articulan ustedes con actores locales, ¿no? Haciendo y discriminando, porque no, y, y teniendo data acerca de cómo llega el envase, cuáles son de origen hortícolas cuál de producción extensiva. Y, y bueno, como siempre, vemos mucha adhesión y cómo el mensaje de ustedes se va multiplicando y, y los resultados están a la vista. La verdad que. Que lo que estamos notando ya de por sí, el entramado socioproductivo de la región se vuelca y es reflejo también de lo que llega acá. ¿no? Entonces lo que podemos hoy, los números que están, a, todavía faltan do, dos horas para el cierre, pero estamos eh, en 4.000 envases, eh, arriba de 4.000 envases, y en el cual un 60% ya pertenece a lo que es la actividad fruta ya de por sí el resultado es muy bueno para las condiciones que, que fueron precedentes, ¿no? O sea, la, la, la gran sequía que, que eh, asoló toda esta, toda esta zona y, y afectó de manera considerable hace que también la dinámica de lo que sea el movimiento del envase lleno, eh, ¿no? Eh, eso merme Y por ende también se ve en la entrega del envase en la, en la campaña subsiguiente. Uh -huh. Y también nosotros hacemos, ¿no? Porque lo que es otoño-invierno, por lo general nosotros traemos todo lo que es el PBO de, de la producción frutio hortícola entonces quizás por eso también se expresa el alto porcentaje de presencia del frutio hortícola ahora uh -huh. y nosotros sabemos que las que son de posterior al doble golpe o por ejemplo todo lo que son el, el, el fin de los barbechos de, de lo extensivo eh, se reflejan en otro tipo de campaña que hacemos en este mismo lugar pero cercano a octubre noviembre que es por, ejemplo, por lo general cuando regresamos entonces ahí va a cambiar y, segura, y ahí se dan vuelta y por lo general tenemos de extensivo un, 60, un, set, un 70% y un 30% de fruto y hortícolas. nosotros estamos haciendo aquí eh, por lo general para el Distrito de San Pedro una frecuencia trimestral o cuatrimestral eh, creemos que este año va a ser un año por, como ya te decía, las condiciones para una, para una asistencia cuatrimestral pero también notamos que, que los límites no son rígidos. Por ejemplo, para fin de mes vamos a estar en Baradero y sabemos que mucho del productor de San Pedro, como así también el de Sarte, se acercan a Varadero, ¿no? Como también del otro lado, el corredor de la 9 y como tributa la 191, la 41 y la ruta 51. O sea, eh, sabemos que, que esto va más allá, digamos, de, de los límites rígidos, digamos, de cada distrito y que claramente responden quizás más a agentes de extensión, a, a las fuerzas vivas y a la difusión que nos ayudan a darle al sistema eh, actores de relevancia local.